No, que yo no la conozco, yo nunca había pasado palabras con esta muchacha, no sé por qué ella me hizo eso a mí. Si yo no tengo que ver con eso ni nada de eso, no sé, yo fui al baño, toqué la puerta y ella solamente dice que se, se furió, si yo dije que porque yo abrí la puerta del baño y por eso ya no podía agarrarme por la oreja y morderme y llámame mi pedazo. No. Eso pasó ahí como que va pajar ya, en un villano. Ah, un centro de diversión, un villar. ¿Cómo se llama? No sé, decirle cómo se llama el villar. Inmediatamente ya te agredió. Sí, hizo? yo fui al baño, ya me agredió Juan, nadie hizo nada. Ahí se ve la cámara cuando me agarra otra tipa, me empujó en una mesa de villar y me duele mucho el cuerpo, todo eso me duele a mí. Ahí se ve la cámara y todo, fue que acabaron conmigo y después cuando salgo para afuera que me está agarrando, ya agarra y me muerde. Ahí se ve cuando ya está ahí mordiendo, mi detón. Ahí se ve todo. Que hagan justicia porque yo no puedo quedar así. Yo soy una niña que tengo 21 años y yo me siento muy, no sé cómo decirle, me siento demasiado depresiva por dentro, sí. Pero yo estaba donde ayer buscando a la mujer y entonces ayer dimos con ella porque no le sabían no, el nombre, le dicen la chori. Entonces fuimos al en colmado donde ella estaba y, y está la evidencia, está grabada. Y ella dijo, pero vayan a ver el video, como que ella creía que el video le iba a, saber, a a su favor, pero el video está a favor de mi hija, que ella está en el baño, jala a mi hija, me le traigan el baño y hay otra parada y entre las dos me le dieron golpe. Y de ahí del baño me la sacaron y afuera me le llevó la oreja. Cuando quisieron despegarla, ya ella quedó con la oreja con la, de la boca de mi hija que hasta la vete tiene. eso? fue por, por aquí, por la piscina, cuando uno cruza esta calle, eh, pues ¿Qué, ¿Qué le dijo su hija? ¿Qué generó el pleito entre ellos? Ella me dijo que fue a tocar al baño, a hacer pipí, que se estaba haciendo pipí. Ella dijo que ella que, que le había tocado de una mal manera y la niña no fue así. Yo le dije hasta yo que había ido a, a hacer pipí, quizá ella estaba tareada, pero no, no fue a pelear. Si sí, ella no la conoce a usted, ella no conoce a mi hija. Yo le dije, ¿mi hija discutió o sea, con usted? No, no, ella nada más la había visto. Yo le dije, si usted no ha conocido a mi hija, ni nunca habían pasado cosas ¿por qué usted me le hizo eso. Eso no forma de usted agredirle así aunque ella fuera a tocar el baño.